Muy buenas, muy buenas maratonistas, ya estamos aquí. Hoy es 1 de septiembre de 2018 y hoy iniciamos el evento que hace un año eh, pues empezamos y hoy repetimos, hoy es el aniversario. Bienvenido, mi nombre es Juan Febles y soy el coordinador de Maratón Linux Zero. Y hoy vamos a tener 14 horas. Hoy vamos a tener muchas horas, mucho contenido de muchas comunidades y proyectos que están en pro del software libre, que están en pro de Genio Linux Y lo que queremos desde Maratón Linuxero es darle voz y que pueda amplificarse todo lo que estas comunidades eh, quieren realizar. Eh, pues nada, te doy la bienvenida. Te a gusto. Recuerda que nos puedes seguir por maratonlinucero.org. También lo puedes hacer por YouTube, pero creemos que es mucho más libre utilizar ya que es solo audio por medio de nuestro servicio de iSCAD de emisión de audio, que lo puedes encontrar muy fácilmente en nuestra web maratonlinucero.org. Para nosotros, pues, después de, de terminar hace mes y medio, prácticamente el 21 de julio terminábamos esa, ese último evento, nos metimos en estas 14 horas que queremos realizar ahora para sobre todo agradecer y disfrutar de este año que hemos estado contigo. Maratón Linusero vuelve a la carga, vuelve con 14 horas y eh, para no quitar mucho tiempo, a todos nuestros contertulios que ya están en las salas Mumble, pues vamos rápidamente primero a hablar de lo que son las empresas colaboradoras. Gracias a ellos, gracias a las empresas colaboradoras, esto es posible y también gracias a ti que estás al otro lado. Las empresas colaboradoras queremos empezar por NeoDigit. NeoDigit nos da hospedaje. NeoDigi nos permite tener ese servidor y tener servicios como Icecat para que te pueda llegar a esta misión y se lo agradecemos enormemente, NeoDigi.net También gracias a todos los premios de los sorteos, que ahora vamos a hablar de ellos eh, tenemos que agradecer como siempre el respaldo que tenemos de Slimboot el respaldo que tenemos de Van y que eh, ahora también se nos ha unido el respaldo de linux español y libre bit a todos ellos muchísimas gracias y si no lo sabes te lo comento ya tenemos sorteo como eh, acceder al sorteo muy fácil te vamos a pedir un extra que es primero que nos mandes por correo y no utilizar ninguna red social privativa para que te sea eh, más fácil y de forma libre te vamos a pedir un audio de 30 segundos donde nos comuniques en forma de audio, lo iremos poniendo poco a poco eh, para ti que ha aportado Maratón Linuxero este proyecto y este evento al software libre y genuino de forma muy sencilla, nos las mandas a marathonlinucero lo tienes todo en nuestra página web y si, si nos los envías pues accedes directamente a un sorteo vamos a tener 8 sorteos en total te digo, Slimbook, pues va a sortear un pack, un pack que es capturadora Gamer Linux, una camiseta, una webcam cover y unas pegatinas. Y otro pack que es un disco duro SSD, un pendrive, un webcam cover y pegatina. También van PC eh, va a sortear dos packs, un primer pack de teclado, camiseta y pegatina Tux y un segundo pack con SSD, pendrive y pegatina Tux. Linux español va a dar dos packs de lo siguiente que voy a comentar, que es un dominio.es, alojamiento durante seis meses y la instalación de WordPress, configuración y mantenimiento durante seis meses. Poco a poco iremos hablando de todas las empresas colaboradoras. Y por último, que hace poco se nos unió y lo agradecemos enormemente, LibreBit. Pues LibreBit va también a sortear dos packs y ni más ni menos que va a ser un pack de una Raspberry Pi con su cargador, con su caja oficial y otro pack de eh, un kit de, de iniciación para Arduino. Con la placa Arduino, guías, tutoriales en español, lo vas a tener todo. Pues como ves tenemos 8 packs a sortear y si tú nos envías ese audio pues podrás participar si no lo has hecho hazlo ya estás a tiempo ya en el directo diremos en algún momento cuándo parar eh, esa recogida de audio para que no haya problema vale estamos con muchas ganas de empezar ya hemos dicho eso eh, recuerda que nos puedes seguir en el directo y poder tener feedback contigo a través del chat de Matrix y del grupo de Telegram Maratón Linusero. El chat de Matrix lo puedes, te puedes unir a él gracias a maratónlinusero.org y hacer clic en el botón que pone chat. Y recordamos a los de YouTube, no tenemos chat en YouTube y tiene, eh, bueno, tiene un sentido. El sentido es que teníamos muchas veces varios chats y se hacían reflexiones por un lado, pero no llegaban a, a, a otros grupos y por eso hemos querido unificar. Espero que no sea mucho problema para ti. Eh, en la caja de, de las notas de YouTube hemos dejado un enlace para que te puedas unir al chat de Matrix o unirte al grupo de Telegram. Y por último decirte que estamos tanto en Mastodon como en Twitter como en Facebook. Allí vamos a estar eh, publicando todo lo que ac se acontece. Y si tú estás también ahí, nos encantaría que utilizaras el hashtag MaratónLinucero hashtag MaratónLinucero para que podamos dar eco a este evento y mucha más gente comparta libertad. Y bueno, pues esto ha sido, son seis minutos lo que me he pasado y poco a poco iré yendo a la primera sala a la primera sala en la que tenemos el primer directo. Yo voy a entrar en ella. Tranquilos los que estén ahí, porque no va a haber ningún problema. Y ahora yo me encuentro aquí en la sala. Eh, vamos a tener eh, una parrilla y participantes que van a ser muy importantes. Y empezamos con K de España. Yo creo que K de España es un referente. El año pasado estuvieron con nosotros este año repiten y al frente si no me equivoco eh, tenemos a Rubén Gómez que yo no sé si está preparado vamos a conectar con él muy buenas Rubén estás por ahí hola Juan qué tal pues bien se te oye muy bien y nada mucho ánimo ya he hecho una pequeña presentación y yo creo que el título ya, por lo menos a mí, me llama mucho la atención. Vamos a ver qué es esto del tutelaje y la mentorización en KDE. Sí, sí, pues ahora lo vamos a explicar Juan. Eh, muchísimas gracias por invitarnos al evento porque, vamos, es una cosa muy interesante y creemos muy importante. El Maratón Linusero se está convirtiendo, o ya es, no se está convirtiendo, ya lo es, una cosa que es muy digna de seguir y de estar pendiente de participar. Así que nosotros, por nuestra parte, estamos encantados de, de estar aquí y que nos hayáis invitado otra vez este año. Pues nada, ya tienen los micrófonos para ustedes y a disfrutar de esta hora. Perfecto, Juan. Pues entonces... Y arrancamos ya nosotros con, con, con este primer podcast, que ya, ya da inicio a nuestra quinta temporada de podcast de de España. Eh, poca tregua hemos dado porque solo hace un mes y un día que terminamos la cuarta temporada. Baltasar Ortega, nuestro compañero fundador y editor de Cade Blog, secretario de de España. Eh, bienvenido, Baltasar. ¿Cómo han ido las vacaciones? Pues lo, la verdad es que eh, han sido cortas por diversos motivos, pero han ido muy bien. Disfrutando con la familia y conociendo un país vecino, que es Francia, que no conocía y bueno, me ha encantado. Ah, pues mira, entonces has aprovechado bien. Eh, Albert Astars, desarrollador y mantenedor de KDE, eh, formó parte de, de la junta directiva del KDEV, es presidente de KDE España, mm, muchísimas gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Albert, ¿has tenido algo de vacaciones o todavía no? Buenas, eh, encantado de estar aquí como siempre. Eh, bueno, estuve una semanita en, en Viena para la, para la reunión anual de, de KDE, el, el Academy, que bueno, pues, técnicamente son vacaciones, pero, pero bueno, ahora la, la semana que viene cojo, cojo un poquito más de vacaciones. Perfecto, hombre, muy bien. José Millán, desarrollador de KDE, tesorero de KDE España, eh, un placer tenerte otra vez con nosotros, José, ¿cómo, ¿cómo estás? Y bueno, la pregunta es obligada, ¿has tenido algún tiempo de descanso o todavía no? Hola Rubén, pues sí, muy muy bien. Ahí tuve eso, estu estuve ahí con con Albert y con mucha más gente de Tkd una semana en, en Viena y luego pues tuve otra semana más, eh, más de descanso que allá con eso en, en casa y eso y, y bueno ya ahora estamos aquí de, de vuelta para este podcast genial, pues muchísimas gracias a, a los y nada, por último yo soy Rubén Gómez miembro de CADE España y del colectivo JALLA Almería, que aquí como siempre saludo desde, desde aquí eh, Baltasar nos cuentas un poco nuestra habitual sección de novedades eh, a ver qué tenemos, que ha pasado en el último mes Bueno, el último mes y en los últimos media hora porque la novedad eh, más importante para nosotros como asociaciones que eh, hace apenas media hora que se ha anunciado ya que se busca sede para Academies 2019. Uh, vaya, vaya noticia, Baltasar, porque además esto es una cosa importante, ¿no? Es una, una buena forma de colaborar con, con KDE y con el software libre, más de una forma puntual, si, si no tienes tiempo para hacerlo de forma regular. Y, y bueno, tiene un trabajo detrás, evidentemente, pero que, que desde KDE España se ayuda y se lleva bien, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que normalmente las academias salen bastante bien, la gente que suele ir, eh, suele salir bastante contenta y suele repetir, así que es una gran oportunidad para que cualquier comunidad de software libre que quiera, quiera cogernos y tenernos unos días con, con ellos, pues que nos conozca más a fondo y, y seguro que quedará encantado. Así que animo a cualquier asociación que nos quiera coger pues que presente su sustituto su propuesta, mejor dicho. Va, va. Bartasar, eh, creo que hay unos plazos, ¿verdad? Si los podemos decir, por favor, muy rápido. Sí, rápido, rápido, porque tenemos poco tiempo. Sí, básicamente eh, en la página web de Cada España está la información básica y tenemos hasta el 13 de enero para presentar candidatura. O sea que hay todavía más de tres meses para, presentarse, para, para pensárselo y organizarse un poquito. Siempre, siempre mejor un primer contacto con nosotros diciéndonos o avisándonos de, de que oye, vamos a presentar candidatura, ¿verdad? Sí, siempre mejor y además eh, nosotros les proporcionaremos más o menos unas líneas generales de cómo deben de hacerlo lo mejor posible. O sea que sí, siempre mejor un primer contacto. Pues nada, ¿más eh, bueno, sí, quería comentar el tema del Pinebook, no sé si lo conocéis, eh, porque resulta que los chicos de eh, perdón, que los chicos de Cadeneón han conseguido eh, hacer funcionar el KDE Neon, o sea, la, la no distribución o distribución, como queráis llamarlo, de la comunidad KDE en un dispositivo, un Pinebook, que es básicamente un ordenador portátil de bajas prestaciones y han conseguido que funcione todo fluido y todo funcione a las mil maravillas lo cual, como se demuestra, que el software KDE, que tienes a San Benito de ser un software súper pesado y que no funciona si no tienes 400 GB de RAM pues que eso empieza a ser ya más, más un mito que otra cosa. No sé si lo habéis visto. ¿Qué os, qué os parece? Sí, sí. Yo se lo vi yo se lo vi cuando estaba precisamente trabajando en él a, a nuestro compañero Aleix, al que saludamos desde aquí. Se lo vi en, se lo vi en febrero y creo que en el es de Valencia, de mayo, también, también lo tuvo por allí. Sí, en Academies de Valencia estaba y yo creo que esto es un muy buena noticia para, para, para, para todo el mundo, porque soy de los firmes defensores, que necesitamos hardware con Linux ya preinstalado si queremos que nuestro amado sistema triunfe en el mundo mayoritario. ¿Bien? Sí, sí, correcto. Bueno, ¿Pie? Y la última noticia eh, es que como el software libre sabemos... En el software libre sabemos que es gratis, pero también, también se puede vivir de él. De hecho, KDEV acaba de lanzar una oferta de trabajo, aunque de esto sabe un poquito más Albert. Sí, eh, hace, hace dos, dos o tres días, creo, hace muy poco, eh, eh, se ha anunciado el, la oferta de trabajo. Si, si os interesa, está en la página de, de la asociación de, de KDEV, que es ev.kde.org y bueno, eh, la oferta de trabajo es un, es una oferta para, para trabajar sobre la, la documentación de, de KDE vale como parte de los de los objetivos de KDE, uno de los objetivos es hacer fácil que la, que la gente colabore, que es de lo que vamos a hablar hoy un poco, y una de las eh, cosas que hemos identificado es que la documentación no está tan bien como, como nos gustaría y entonces eh, se ofrece este trabajo que no es un trabajo eh, en sí para mejorar la documentación, si no es un trabajo de, de un par o tres de meses, para, para ver cómo la, tenemos la documentación, para generar un plan de, de cómo mejorarla, y, y bueno, a partir de ahí, pues posiblemente haya otra carta de trabajo, o, o, o lo hará la comunidad, pero es, es un trabajo un poco de de, de, de precoordinación, de, de, de saber en el punto en el que estamos, ¿no? porque ha, ha llegado un momento en el que, bueno, tenemos muchas cosas, tenemos las wikis, tenemos... Eh, unos ejemplos por ahí, tenemos pero tampoco tenemos muy claro eh, una visión global. ¿no? Entonces, el, el trabajo que se ofrece es eh, ayudarnos a, a tener esa visión global de, del estado de la documentación en, en KDE. Pues suena, suena estupendo. Perfecto, pues, pues nada, muchas gracias Baltasar por acercarnos la, las novedades, algunas súper super recientes, como, como esa llamada para ser de, de, de la Academia S y, y nada, abrimos ya el tema de hoy, que, que son los programas de tutelaje y mentorización dentro de cade Hace poco eh, vi una charla del doctor Valentín Fuster, que es uno de los cardiólogos más importantes del mundo, y en ella, en su opinión y experiencia, remarcaba cuatro puntos. Eh, él los ha denominado dentro de su discurso como las 4D. Eh, y estos cuatro puntos, según él, son muy importantes para la vida. Uno de esos puntos era precisamente el tutelaje. En, en esta misma charla que vi, señala que él no habría sido un médico cardiólogo sin ese tutelaje y que ahora mismo, y estamos hablando de una persona que tiene ya creo que 70 años o algo así, eh, él dice que sigue contando con dos tutores o mentores. Eh, pues este es un ejemplo eh, de la importancia de contar con alguien que te guíe, te apoye y, y acelere en cierto sentido tu, tu aprendizaje. Alguien que sea no solo un transmisor de conocimiento, sino que, que te haga mirar la luna y, y no el dedo, ¿no? Que, que muchas veces nos quedamos mirando el dedo. Eh, Albert, ¿coincides con la visión del doctor Fuster? ¿En qué estamos eh, dispuestos a ofrecer este, este tutelaje? Hombre, yo, yo creo que, que sí, ¿no? Que, es, que está claro que tener a alguien que te ayude siempre, siempre es muy importante eh... Incluso como tú dices, no cuando ya estás en, un, en una posición de, de relevancia, que dices, ah, quizás no haría falta que te ayude nadie, pero, pero siempre, siempre está muy bien porque eh, el mundo se ve con otros ojos cuando, cuando en vez de pensarlo tú solo, lo, lo, lo hablas con otra persona. ¿no? Y, y bueno, pues, pues yo creo que, que está claro que, que en día debemos ofrecer este tutelaje. Como ya he comentado antes, es parte de uno de los, de los objetivos que nos hemos puesto a nosotros mismos. Eh, y, y, y es, es una de las formas fácil, fáciles y claras de, de mejorar. ajá Perfecto, sí, sí, así es. Eh, José, antes de arrancar con esta metodización o con este tutelaje, ¿no? eh, eh, hay una pregunta clave que precisamente hicieron hace pocos días en nuestro grupo de Telegram de Cañas y Brava al que aprovechamos para invitar a nuestros oyentes a unirse, por supuesto, y es, eh, y es esta... Qué se necesita saber para ser desarrollador en CAD. Bueno, aquí yo creo que depende un poco, depende un poco lo que lo que quieras hacer, ¿no? Si tú quieres, pues eso, ser desarrollador, eso programando, pues conviene tener alguna noción básica de, de lengua, algún lenguaje de, de programación. Eh, si quieres ser traductor, conviene pues tener eh, conocer, eh, pues eso poder tener algún conocimiento básico de, de inglés, no, para poder traducir los los textos. Sin embargo, yo creo que la, claro, la cosa un poco más, en muchas ocasiones, pues no, no importa tanto tanto lo que, pues lo que sabes, sino eh, si tú tienes ganas de aprender, vas a poder eh, puedes quizás un poco, pues pues animarte a a intentar cuando cuando por, por ejemplo, en el caso de la traducción si, si tú quisieras empezar a empezar a, a traducir software, a lo mejor no hace, no hace falta que tengas unos conocimientos eh, de inglés muy grandes. Si, si hay ciertas... ciertas pues, ciert, ¿Cómo funciona el proceso de traducción? Eh, ¿Ciertas convenciones? Y en ese caso, para, para aprender estas estas cosas quizás es donde yo creo que mejor debe debe funcionar no el proceso de mentorización eh, si tú si tú ya estás eso estás eh, dispuesto un poco a, verte, a pedir ayuda a la comunidad y en la comunidad mmm, funcionamos bien sabemos y sabemos cómo ayudarte eh, yo creo que eso es el, el principal eso es muy importante para conseguir eh, que, que puedas contribuir con éxito, ¿no? Empezar a contribuir con éxito en un proyecto como KDE. Eh, gracias, José. Eh, evidentemente, la renovación de los colaboradores en los proyectos es algo realmente importante en cualquiera. En concreto, en los proyectos de software libre suele ser algo vital. Los desarrolladores se van cansando, se van madurando, y necesitamos siempre esa vía, esa vía nueva. Además, en KDE hay miles de proyectos y algunos de ellos se han abandonado porque los, los desarrolladores no han conseguido encontrar un relevo para seguir cuando ellos ya se han agotado. Bartasar, eh, o precisamente en este tema, eh, ya sabéis que hace poco hemos eh, os he estado ayudando también a celebrar el congreso de Genome, la Aguadec y, y bueno, y por lo que he visto también en otros proyectos grandes, eh, para hacer su continuidad, pues para hacer o para asegurar esta continuidad, se, se debe hacer frente y tomar medidas para, para esto, ¿no? En concreto, por ejemplo, en la UADEC, pues, pues se han hecho actividades específicas para, para la gente nueva, eh, ellos lo han denominado newcomer, y, y bueno, en KDE, pues como veremos hoy, también estamos prestando especial atención a esto, ¿verdad? Así es. Eh, José, precisamente este es uno de los objetivos propuestos para trabajar durante este 2018. Y cito textualmente, evidentemente traducido, pensar la forma de conseguir más personas involucradas en el desarrollo. Uno de los impulsores de este objetivo es Neófitos Colocotronis y he dado una charla sobre el mismo en la Academia. ¿Nos cuentas, José, qué nos ha dicho y cómo ha progresado este asunto? Sí, bueno, una unas de las cosas un poco ¿no? que, que comentó que, que estaban haciendo era, pues por ejemplo, me, mejorar bastante... Eh, las páginas eso, la, las páginas de, de nuestro wiki del estilo de get involved eh, las que son las principales páginas en las que una persona que no haya contribuido antes con la comunidad eh, llega ese tipo de páginas quizás no disponían de la, de la calidad que consideramos que debería ser eh, necesaria para, para que alguien pues, pues eso que a lo mejor tenga dudas eh, lea esto Lea, lea eso y, y entre directamente Y luego, pues bueno, eh, principalmente también están eh, intentando un poco Pues buscar diversas formas de, de diversos, de, de varios proyectos eh, En varios proyectos hacer, hacer pues, pues poner a una persona Quizás que sea la persona designada En plan que si tú quieres empezar a colaborar con un proyecto Puedas puedas pues a ver estos cuatro o cinco proyectos están buscando gente interesada en colaborar y además han, estas personas en particular de estos proyectos ofrecen un poco a, a guiarte en el proceso van a van a continuar van a continuar eh, haciendo eh, desarrollando estas técnicas en un sprint que se celebrará en durante el mes de, de otoño bueno durante no durante el mes vamos, durante este otoño y y ahí, espere, ahí pues ya, ya establecerán un poco eh, algunas cosas eh, ya más, más exactas, ¿no? Más, más eh, será un poco pues, pasar de, del plan a la acción. Gracias, José. Muy interesante lo del sprint. Son siempre muy motivadores. Y Albert, desde el lado del desarrollador, ¿cómo se están abordando todas estas acciones? El desarrollo se el desarrollador perdona, se emociona al saber... ¿Qué va a servir de apoyo a la salida nueva? Bueno, desde el, desde el punto de desarrollador eh, se están haciendo varias, varias cosas. Una de las cosas que, como ya ha comentado José, pues es, es esto, ¿no? Es tener un poco de, de lista de, de cosas quizá fáciles, ¿no? Con las que comenzar, porque a veces viene, si no lo piensas de antemano, a veces te viene una persona que nueva y dice, ah, eh, hola, quiero ayudar, ¿qué hago? Y dices, hombre, pues claro, tengo aquí estos bugs, pero que si no me ha salido arreglarlos a mí, pues quizá dártelos a ti de, de buenas a primeras es un poco fuerte, ¿no? Pues siempre está bien tener un poco de, de una lista ya pensada de, de un par de cositas mmm, así de fáciles para, para comenzar, que, bueno, lo típico que le llamamos los, los junior jobs. Y, bueno, otra cosa que también se está trabajando un poco es en tener una eh, forma eh, un poquito más fácil de, de compilar las cosas, ¿no? Porque... Cuando ya lo tienes todo montado como yo, pues a mí compilar una aplicación nueva de KDE me cuesta cero, pero la primera vez siempre, siempre es un poquito más difícil de lo que de lo que gustaría, ¿no? Y bueno, se está discutiendo entre varias cosas, ¿no? Si utilizar una máquina virtual, o si utilizar un Docker, o si mejorar los scripts que tenemos, no hay nada, de, no hay nada todavía eh, decidido, pero bueno, se está se ha identificado que es uno de los puntos de vista, hay uno de los puntos de eh, que a los desarrolladores noveles les cuesta. Y bueno, lo que preguntabas de si emociona, pues, pues sí, a ver, está claro, siempre es eh, eh, más divertido cuando eres más de una persona, ¿no? Entonces, pues cuando ves que hay otra persona que, que comienza a trabajar contigo... Pues es, es, es el bien, es, te hace te hace feliz y aparte eh, te autoaceleras el uno al otro, ¿no? Porque a veces, bueno, pues si estás tú solo trabajando en algo, pues dices, va, ahora mira, me voy a ver la tele y me siento en el sofá. Pero si sabes que en el otro lado hay otra persona que, que está esperando que, que le respondan los emails o, o que le hagas revisión de su código o al revés, que él te va a hacer revisión de tu código, pues pues está, es muy interesante y José, ¿cómo se están articulando todas estas acciones que se están tomando? ¿Hay un grupo de trabajo específico que esté supervisando que estos engranajes vayan bien, vayan suaves? Bueno, a ver, sí, evidentemente hay, hay el, el grupo de trabajo que el grupo de trabajo que, que está llevando a cabo la, la eh, el seguimiento de el seguimiento de, de la meta que nos hemos tomado y principalmente pues se organizan igual que igual que cualquier otro proyecto en GADE no usan las las herramientas del pues como son son fabricator y eso para un poco llevar cuenta de, de cómo avanza eh, de cómo avanza el, el proyecto Albert ¿Y cómo es importante para una persona recién llegada contar con un apoyo experimentado dentro de la comunidad y que se vaya señalando y añadiendo el camino de entrada? Bueno, pues es, es bastante importante, ¿no? Como, como ya ha comentado José antes, eh, quizá a veces no es... Cuando llega un desarrollador y, y no es que no sepa programar, ¿no? A lo mejor sí que sabe programar, pero bueno, pues no sabe... Los parches se tienen que enviar por el fabricator o eh, a veces la, la gente no se da cuenta que estamos muy, muy ocupados, ¿no? Entonces... Eh, pone un parche en el Fabricator y, y, y dice ah, pues no me han contestado, será porque no les interesa no, no te, no te han contestado porque eh, hay mucha gente interesada pero están todos muy ocupados, ¿no? Si, si haces un, un si quitas un poquito y dices, oye, que hace ya una semana que he puesto este parche y no, y no te lo ha mirado nadie eh, a veces son un poco los, los procesos, ¿no? que que el grupo ya los tiene un poco internalizados, inter, interna, interna, oh, in, ya lo sabemos, eh, el grupo ya sabe los, los, los procesos, ¿no? Pero, pero alguien nuevo pues pues no lo sabe porque, bueno, o están documentados o, o no del todo y, bueno, pues tener una persona que te, que te lleve un poquito de la mano en, en estos temas eh, siempre está muy bien. Fijaros que, que, que otra vez otra vez más, en otro podcast, sobre todo estamos hablando de, de, de las personas, ¿no? siempre se habla de personas, pensamos que eh, la informática o incluso cualquier otra eh, actividad científica o actividad ingenieril, porque no deja de ser una actividad ingenieril esto, eh, es que está central en las máquinas o está central y tal, y nosotros al final siempre, siempre, siempre hablamos de, de personas. ¿no? Eh, por continuar con, con, con el tema, eh, dentro de esta búsqueda de nuevos contribuidores, eh, hay, hay distintos programas para que la gente nueva pueda entrar a formar parte de la comunidad de KDE. Eh, los dos más importantes son el Season of, eh, of KDE, y ya lo decimos en imperfecto, y los proyectos de KDE dentro del Google Summer of Code, o, of Code que sería en inglés. Eh, José, ¿qué es el Season of KDE y qué requisitos se piden para formar parte de él? Bueno, el Season of, of KDE es un programa un poco que está pensado para, pues, para aquella gente que generalmente que a lo mejor no ha no ha contribuido previamente con proyectos de, de software libre y que o que a lo mejor ha contribuido pero puede estar un, pero aún así no, no se sé, prefiere un poco que, que le guiemos en, en este proceso de, de introducción y es un es un proceso guiado eh, en el cual pues principalmente eh, se eh, un, los participantes pues, pues se se animan a hacer eh, alguna propuesta y, eh, y entonces desde KDE les mentorizamos para que lleven para que lleven hacia, para que hagan su proyecto durante un periodo de tiempo que suele ser, creo que suele ser de de unos creo que suele ser de unos 3 o 4 meses y.. Y bueno, sí, principalmente esa es, la, no, esa es la intención un poco, que para aquella gente que a lo mejor pues esté viendo esto y se anime y vaya a tener tres meses en los cuales pueda colaborar en un, en un proyecto de software libre y pero a lo mejor no sepa muy bien cómo, cómo unirse como tal, puede estar pendiente del Season of KD cuando haya la próxima convocatoria animarse a participar. Perfecto. Y una duda, José, en el, en el Season of KDE, ya has dicho todo en inglés, eh, ¿se, trabaja, eh, ¿se trabaja en un proyecto que el candidato presenta o, o, hay, o son propuestas que se hacen desde, desde KDE? A ver, norm, eh, normalmente suele haber una lista de... Porque el Season of KDE a veces va cambiando un poco, de, un poco cómo se organiza eh, cada año no por ejemplo el año pasado el año pasado decidimos que por primera vez íbamos a permitir eh, equipos entonces eh, claro depende un poco cómo vaya eh, cómo nos veamos ese cómo cómo decidamos organizarlo cada cada año pero normalmente eh, suele haber una lista de, de proyectos recomendados pero quien quiera puede hacer su propia propuesta. A diferencia, en el Summer of Code normalmente un, los proyectos presentados tienen que ser de un nivel técnico bastante avanzado, en el Season of Kidding no es así, suelen admitirse proyectos muy introductorios y también se admiten a veces proyectos que no sean en sí mismos de, de programación, es decir, eh, proyectos pues de documentación o a lo mejor de, de reorganizar los wikis o... Ese tipo de proyectos serían eh, admisibles en el Season of Kitty. Ah, Perfecto. Eh, Albert, pongamos por ejemplo que, que quiero participar en el Season of KDEI, ¿vale? ¿Cuándo tengo que presentar mi solicitud para este programa? Y, y bueno, también un detalle importante relativo a esto. ¿Hay mucha burocracia de por medio o es una cosa sencilla? Eh, bueno, eh... Buena pregunta. La, la verdad es que, como ha dicho José, eh, aún no hemos anunciado el, el Season of KD para, para, para este año, ¿vale? Entonces, te voy a decir las fechas del año pasado y asumiremos que más o menos serán por el estilo, ¿vale? El, el Season of KD del año pasado, bueno, que en teoría es este año, porque fue al principio de año, eh, comenzó en diciembre y acabó en marzo, ¿no? Pues échale que este año van a ir por ahí los tiros, ¿vale? La idea es tampoco hacerlo mucho, coincidir con, o, con otro tipo de, de, de, de programas como el, como el of Code, para, para bueno, pues que haya un poco de, de espacio entre medio y, y la gente pueda o aplicar a los dos, o aplicar a uno si no te aceptan el otro. O, o lo que sea eh, tema de burocracia muy poquita muy poquita a ver tienes que enviar el, la propuesta eh, que bueno sí claro tienes que escribirla porque bueno pues si no escribes lo que quieres hacer pues no sabemos lo que es eh, se si te busca un mentor si ayudas tú a buscar a alguien pues mejor porque que así más, menos trabajo para nosotros pero, pero bastante poquita burocracia Perfecto, perfecto. Bueno, bueno, a verlo entonces. Me imagino que en la página del KDE, de, uy, del, KDE del Season KDE, pues está to, toda la información donde tengo que enviar esa propuesta y todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. La página es season.kd.org y, y bueno, pues ahí están las fechas, está todo, sí. Perfecto. Bueno, pues cerramos entonces el Season of KDE porque sabéis que hoy tenemos un horario muy estricto y no nos podemos columpiar. Y bueno, vamos con el otro gran proyecto de tutelaje Que es el Google Sumeros Code Ya nos ha adelantado alguna pequeña pincelada José Así que, que bueno, José, ya que nos ha adelantado alguna pequeña pincelada Pues, pues síguenos, eh, síguenos hablando de Sumeros Code Decir que, por ejemplo, de, de este programa Nació KDE Connect O se ha conseguido una gran evolución de DigiCani O DigiCani y de KSTAR Entonces, aquí sí es cierto, José Que, que, no, que, que sí se trabaja en proyectos ya has dicho que de, cierto, de cierta entidad técnica, pero que son propuestos directamente por la comunidad de KDE, ¿no? Sí, a ver, cómo funciona el Summer of Code es bastante simple. Es el estudiante el que presenta su, su propuesta. Eh, to, pero de todas formas, KDE solemos hacer unas, eh, unas recomendaciones. Eh, en el caso del Summer of Code, eh, eh, la idea principal es ahí ya suele ser gente que tenga un cierto nivel eh, un cierto nivel técnico no tiene por qué ser un nivel muy avanzado pero ahí ya convendría que hubieses que hubieses mandado uno o dos parches como mínimo kd antes de, de participar eh, y eh, los proyectos suelen ser más suelen ser algo más eh, más tener algo más de identidad y, y requerir un cierto un cierto esfuerzo ¿no? Eh, que no quiere decir que en el coding no lo tenga pero sí que aquí se buscan cosas más, más significativas que más vayan a implicar pues un, un cambio en en KDE, no algo eh, en, en el eh, otras cosas importantes que, hay que tener en cuenta en el Summer of Code para participar es que eh, el trabajo tiene que implicar como su nombre dice algo de código y además, el, y además está restringido a estudiantes universitarios. Personas que no sean estudiantes universitarios no pueden participar. Eh, una cosa, hemos entrado a saco con el Google Summer of Code y, y es posible que alguno de nuestros oyentes pueda ser que no lo conozcan, ¿no? Entonces... Eh, José explícanos muy brevemente qué es, de qué forma involucra a las comunidades y cómo se seleccionan eh, los proyectos que se eligen dentro de, del Google Summer of Code, por favor Vale, en el Google Summer of Code tiene una estructura que yo creo que va desde más o menos, desde debe ser abril hasta termina en, yo creo que termina en agosto eh, como como funciona es bastante simple eso, ¿no? Um, entre en abril, mayo, pues las personas interesadas en participar eh, comentan, comentan un poco con, con la comunidad, en este caso KD, pero hay muchas más comunidades, en plan, si alguien a lo mejor pues no le interesa a sí mismo, no tiene interés. En, en los temas en los que trabaja KDE a nivel técnico pues Puede colaborar en otros proyectos Como yo creo que en plan Apache, Debian, Fedora, GCC Todos ellos han estado y suelen estar Y, y durante ese periodo pues Las personas interesadas en participar Escriben su propuesta no Escriben un poco lo que piensan hacer en el verano Y aquí la propuesta se pide que sea algo más, eh, algo más elaborada Quizás que en el Season of KDE eh, suele, suele pues, eh, ya sueles más o menos tener que explicar qué tecnologías vas a usar, poner una especie de planificación Y una vez tú has presentado esa propuesta, eh, pues cuando te cierra el plazo, eh, la comunidad, en este caso Cad decide qué proyectos, qué pro qué, cuáles de las ideas Las vamos a... son las seleccionadas para llevarlas a cabo eh, una vez se seleccionan eh, qué ideas se van a llevar a cabo, pues eh, hay un periodo de unos dos meses y medio, tres meses, de desarrollo, en el cual pues el estudiante tiene que ir, eh, tiene que ir realizando eh, el, trabajo, el, el trabajo que ha presentado en su propuesta. Según va según va. Según va avanzando el. Eh, el tiempo, el mentor va revisando que el proyecto vaya avanzando y si, si finalmente termina el, termina el plazo y, y el mentor considera que el estudiante ha hecho un buen trabajo recibe, recibe pues recibe un, recibe un una ayuda económica por, por su colaboración y, eh, y un diploma crédito Ah, qué supongo que quiere decir José. Y Albert, eh, ¿cómo se presenta candidatura a este proyecto? ¿Qué plazos hay para hacerlo? Y, y todo, sobre todo, ¿quién se puede presentar? Aunque algo lo ha contado José, mejor que lo repases. Sí, eh, a ver, las, lo, como ha comentado José, el, esto es para gente, para universitarios, ¿vale? Eh, si no eres universitario, pues no puedes. Eh, otra cosa que es que como también ha comentado así un poco José de Refilón pero, pero clarifico es eh, el Google Summer of Code a diferencia del Season of KDE es, es un programa en el que hay un, un dinero involucrado ¿vale? cuando cuando lo acabas eh, dependiendo del país en el que vivas y tal hay unas cantidades asociadas bueno de hecho no es cuando acabas hay como tres pagos eh, uno cada cada tres meses o sea, cada mes hay como una evaluación y si superas esa, esa evaluación se te, se te da un pago pero bueno eso es un poco ya entrar en detalle. Eh, entonces, esto como es, claro, esto lo organiza Google, la gente de Google está en Estados Unidos, la gente de Estados Unidos pues tiene unas leyes que Google ha de cumplir, ¿vale? Entonces, no creo que sea el caso de nuestros oyentes, pero por ejemplo, si eres de Irán, pues no puedes participar, ¿vale? Porque, bueno, pues hay que cumplir las leyes y, y aunque nos parezca bien o mal, eh, esto es lo que hay. Eh, otra cosa que, que ha comentado José, eh, aparte de los... Las personas aplicar a Google Summer of Code, ¿no? es decir, yo quiero, bueno, yo no estoy en la universidad, pero asumiéramos que estoy, pues yo quiero hacer esta mejora. Eh, también tienen que presentarse los proyectos, ¿vale? Eh, es algo que, como organiza Google eh, y el dinero de Google, eh, los otros proyectos tenemos que convencerle a Google de que, de que tiene sentido que nosotros participemos, ¿vale? Con lo cual, pues esta, esto se hace mucho antes que, que las personas, ¿vale? Los proyectos aplicamos eh, sobre principios de año, básicamente. Eh, entonces bueno, pues decimos hola somos la gente de KDE, hemos participado muchos años, bla, bla, bla entonces nosotros no solemos tener problema porque ya hemos participado otros años y entonces es relativamente fácil justificar que, que estamos haciendo un buen trabajo pero bueno, algo que, que la gente de Google siempre deja muy claro es, es que no hay nada garantizado vale no, no está garantizado de que el año que viene se haga Google Summer of Code y no está garantizado de que a ver, aunque se vaya a hacer, eh, tu organización vaya vaya a, a, a ser aceptada, ¿vale? Porque, bueno, pues esto parece que no, pero a ellos les, les supone un dinero bastante elevado, ¿vale? Eh, eh, son, creo que, dependiendo del país y tal, pero échale en torno a 4.000 dólares por, por estudiante y creo que... Aceptan, no sé, pero más de, más de 200, incluso 500 estudiantes, seguro, ¿vale? Entonces, bueno, si haces la multiplicación, sale un nivel de dólares que, que yo no tengo en el banco, ¿vale? Con lo cual, pues ellos se, se lo toman con cierto cariño la, la organización de, de este programa. Muy interesante, Albert. Eh, lamentablemente hoy no tenemos tiempo para detenernos demasiado en cada punto, así que vamos a dejarte al lado un poco estos dos importantes proyectos de duelaje, pero me gustaría saber si existe alguno más. José. He estado leyendo en la web de KDE KD que hay algo sobre el Outreach for Women. ¿En qué consiste el proyecto? Porque además parece enfocado hacia las chicas y suena importante e interesante. Sí, el proyecto, bueno, Outreach for Women es un proyecto de mentorización... En el que cade participó hace, hace unos años En este momento no estamos participando Pero sí hay otros proyectos de, de software libre que, que participan Entonces, bueno, aquellas personas que estén interesadas en, en participar Pueden, pueden buscar eh, el nombre ahora que tiene este proyecto de mentorización Se llama Out to Richie, Y es un proyecto un poco que está pensado para... Eh, es un proyecto un poco que está pensado pues eso, ¿no? Para sectores como como pues como las mujeres que están en el mundo del desarrollo de software libre, pues tienen, muy, tienen una baja representación. Para un poco animarlas a, a participar en, en proyectos de software libre, pues eh, es, es un proyecto de mentorización que otorga unas becas similares a las del Summer of Code, pero eh, con, con el requisito de pertenecer a un sector subrepresentado en el software libre. Y también, a diferencia de la, del Summer of Code, quien quiera participar no tiene que ser estudiante universitario y hay múltiples proyectos de colaboración con. Múltiples propuestas de colaboración con software libre que no todas implican eh, programar código. José, continuamos contigo. ¿Existe algún proyecto, otro proyecto oficial de tutelaje? Ahí me suena algo de un tal Google Code Sí, el proyecto Google Coding es un proyecto un poco que. Que la idea es pues, animar a, a personas a estudiantes eh, muy jóvenes, de, de, a estudiantes que están haciendo pues, la educación secundaria en el instituto, a participar en a, part a participar en proyectos de, de software libre. A diferencia, de, a diferencia del, del Summer of Code en, eh, y de la mayoría de los proyectos de tutelaje que hemos visto, en el coding se presentan tareas mucho más pequeñas, pero eh, eh, para con la idea de que, las de que los participantes pues realicen eh, tantas eh, tantas tareas como puedan en, en el periodo de tiempo que dura el que dura el Google Coding y eh, pues y entonces pues eh, pues la idea es esa no que, que estudiantes jóvenes estudiantes de que están en educación secundaria que aún no han empezado la universidad ni la educación superior tengan eh, pues participen un poco en, en un proyecto de, de software libre que vean cómo, cómo lo que el, lo que pueden hacer tiene efecto tiene efecto en el en el tiene efecto eh, en el proyecto a nivel global y buscando para ello pues eso tareas eh, suele haber tanto tareas de desarrollo como a lo mejor tareas pues de documentación o de comprobar errores o de traducción y eso los para los, si nos escucha algún si hay algún eh, algún oyente joven que esté en este rango de edad y quiera participar el proyecto Google Coding de este año comenzará pronto eh, en cada estamos ahora pues organizando un poco las, las ideas para decidir si, si vamos a participar este año, pero eh, eso, el proyecto, yo creo que la idea, creo que será sobre octubre cuando comience cuando comience cuando puedan apuntarse los los estudiantes, es una muy buena oportunidad para estos estudiantes y los que los que, los que cada comunidad opine que, que se merecen eh, un premio especial, además eh, tendrán, irán con gastos pagados a visitar la sede de Google en Palo Alto Muy interesante parece ser como si fuese un Google Code of, of, of, Google Code of Summer of Code pero para, para jóvenes ¿no? Junior Sí, principalmente a ver, aquí claro no se intenta que sea algo que, que implique un cambio tan grande como pueda ser pues el lanzamiento de Cade Connect que sí lo puede tener un Google Summer of Code, pero sí les da a, a estudiantes jóvenes la oportunidad de ver que, que un trabajo que, han, que están realizando pues tiene, tiene efectos eh, en todo el mundo. Ajá, perfecto. Oye, a ver una cosa. Eh, hasta ahora hemos estado hablando de proyectos oficiales de tutelaje. Eh, que eh, bueno pues todo, por todo lo que hemos visto pues hay unos plazos para finalizarlos hay una burocracia aunque sea pequeña hay una burocracia asociada a ellas no pero pero a ver mi caso actualmente tengo una idea para tres aplicaciones posiblemente no haré ninguna pero venga sirva como ejemplo no soy estudiante tampoco me puedo circunscribir a, a unos plazos que posiblemente no pueda cumplir por motivos de trabajo hay alguna manera no tan estricta si, si lo podemos expresar así, de acogerme como nuevo desarrollador y recibir ese tutelaje o esa mentorización. Bueno, eh, a ver, esto es uno de las. Como ya hemos comentado, ¿no? Es uno de los, de los objetivos en, en que en KDE nos hemos puesto, ¿no? que, que, que sea más fácil eh, que gente como, como tú, ¿no? Pues eh, se decida a, a unirse. Entonces, eh, históricamente habíamos tenido una lista de, de, de gente que era. Bueno. A, envíale un email a, a, a esta persona si, si necesitas ayuda. Esta lista, bueno, ha pasado como pasa con todas las listas, no que ha caído un poco en, en desuso y está antigua y hay gente que ya realmente pues tampoco colabora. Y, bueno, pues una de las ideas que también ha surgido del, del grupo de, de, de mejorar este objetivo es, bueno, pues revivamos esta lista, asegurémonos de que, de que la gente que está ahí... Eh, realmente está dispuesta a, a ayudar, tiene tiempo eh, y bueno a ver eh, esto al final es todo un poco como como decía José antes tener un poco de ganas, ¿no? Entonces si tú tienes ganas, bueno pues te unirás a la lista de correo, te unirás al, al IRC y preguntarás, ¿no? Entonces eh, cuantos más ganas tú tengas menos te hace falta un mentor, aunque sea a veces a veces parece un poco así, ¿no? Pero cuando tú si tú eres capaz de, de ir pinchando a la gente o sea que eh, realmente a veces cuesta un poco si eres, si eres un, un novato, ¿no? Pero, pero desde aquí, decirle a la gente que se está uniendo, eh, que no te preocupe eh, ser pesado, ¿vale? Si, eh, si eres pesado ya te dirán, estás siendo pesado, pero si tienes que enviar un, un email una semana después diciendo, oye, que hice esta pregunta y no me ha contestado nadie, eh, hazlo, ¿vale? No, no tengas... No tengas miedo de que era una pregunta estúpida o no tengas miedo de que lo has hecho en el sitio incorrecto, si es el sitio incorrecto ya te redigirán a, al sitio correcto ¿vale? pero, pero bueno, sí, como, como decías, pues sí que estamos trabajando en, en eso, tener una, una lista de gente que pueda ayudar a aquellos que necesiten un poco más de, de mentorización Estupendo eh, hasta ahora hemos estado hablando de proyectos para desarrolladores y aquí cuando hablo de desarrollador me refiero a, a programadores pero pasa que está claro que los proyectos de software libre no solo viven de programadores. Por ejemplo, mi forma de traducir, si sí, por ejemplo, mi forma de traducir es traduciendo o en grupo de promoción o, o, o escribiendo, pues en mi caso. Eh, si ese es mi caso, en el que no soy un programador eh, de la vieja escuela o de, eh, qué posibilidades de tutelaje puedo tener. Es decir, yo como, como diseñador gráfico tengo algún, algún tipo de tutelaje. José eh, bueno, pues, a ver, en este, como, la verdad, bueno, los desarrolladores gráficos eh, su, suelen organizarse en el Visual Design Group. Una cosa que yo creo que tenemos pendientes si somos conscientes de ello es que muchas veces la, la forma de, de entrar quizás no esté para gente que no esté, que no quiera hacer, o que no sea, o que no sea lo que su forma de contribuir sea lo de lo de lo de eso lo de programar quizás no esté tan tan documentado como, como con otros casos no eso es una necesidad que se que se detectó en esta academy en esta academy eh, yo recuerdo pues eso no una una chica que vino hasta acá de mí que comentó yo quería comenzar a colaborar con KD pero no, no sé programar y realmente para mí la página Get Involved, a pesar de que tenía muchas cosas me pareció un poco confusa pero bueno, en base a comentarios como eso, pues ahora yo confío en que el grupo eso, el grupo de de los new, de conseguir eh, facilitar el trabajo a los newcomers, eh, tendrá en cuenta esos comentarios y, y mejorará esa entrada para que para que porque yo estoy seguro de que si tú te pones en contacto con la gente del Visual Design Group, eh, te van a te van a guiar y, y te van a te van a explicar no cómo, cómo comenzar a colaborar, pero que quede más claro cómo, eh, cuál es el proceso, ¿no? En plan, ¿con, con, con quién te puedes, tienes que poner en contacto? ¿Cómo puedes hacerlo? Eso es quizás lo, lo que falte, ¿no? el en decirte cómo tienes que hacerlo. Yo estoy seguro de que la gente del Visual Design Group, así como pues, los equipos de traducción, toda esa gente es muy receptiva, sin duda, pero quizás hay, estemos fallando en comunicar a la gente cómo ponerse en contacto, cómo hacer este primer paso de iniciar la comunicación. Gracias, eh, José. Precisamente sobre ese tema tengo una charla sobre manera de contribuir y hay muchas, eh, si acaso después ya las colgaremos desde, por ejemplo, poner una sede de Academia o Academies, como os comentaba al principio. Eh, Albert, ¿pero KDE cuenta con un equipo encargado para ayudar en este tipo de casos? Sí, sí, sí, está claro. En, eh, Academy para los que no lo sepáis, es, es la reunión anual de, de KDE, que, que suele durar una semanita, ¿vale? Eh, entonces, pues, pues eh, igual que Academies, solo dura el fin de semana, somos un poco más modestos. Y, bueno, pues sí, tenemos un grupo de gente... Eh, como, he dicho, como hemos dicho antes, estamos buscando sede para, este, para el año que viene, y, pero bueno, no, tú no tienes que hacer todo el trabajo, ¿vale? Ya hay, ya hay un grupo de gente por detrás, que, tanto en Academia Internacional como, como la española, que ha, hecho, ha ayudado a, a organizar varias, varios de estos eventos y ya tenemos un poco por la mano todo lo que hace falta... Y, y bueno, pues sí, claro el... Siempre hace falta alguien local Porque porque hace falta alguien que vaya a hablar Con la universidad o, o el ayuntamiento Y, y te, te da las salas O te las deja a un precio baratito, que somos pobres Pero, pero Claro que tenemos eh, equipos al, al final siempre hay Alguien que te va a ayudar vale Aunque hay, si no hay un equipo de forma Oficial, siempre hay un equipo De, de forma no oficial Entonces eh, Lo que tienes que hacer es que es un poco lo que comentaba antes José, saber con, con, tener, con quién hablar, ¿no? Eh, en Cádiz es un sitio muy grande y a veces eh, eh, cuesta eh, encontrar la persona, ¿no? Una vez encontrar la persona, todo, todo es un poco más fácil. A ver esto Albert, eh, la verdad es que suena estupendo, ¿no? Porque parece que es más o menos de una forma, más o menos no muy oficial, pero está todo muy controlado y por lo que estamos comentando, ahora pues todo se de una forma... Más oficial y más organizado, ¿no? Que, evidentemente, pues, es, es, una, es una mejora, ¿no? Eh, después hay otro tipo de cosas que son aparentemente más sencillas que, que sin embargo, pues también mmm, con algo de ayuda podría resultar en atracción de gente nueva, ¿no? Pues a mí se me ocurre, por ejemplo, pues el triaje de, de bichos, de, de bugs, ¿no? Eh, o crear informes de errores, ¿no? Eh, eh, ¿Tenemos implementado algún mecanismo eh, para que esto a estos nuevos contribuyentes se les pueda hacer el camino más fácil, por ejemplo, en, en hacer ese tipo de cosas, ese triaje de bichos o eso, crear ese informe de, de errores? Sí, bueno, es una de las cosas que también se está trabajando, de hecho es, es muy interesante que lo comentes porque, porque has, has encontrado tú el, el mismo, no diríamos problema pero, pero punto, a mejorar que, que el equipo de, de que está trabajando en este objetivo eh, está claro que eh, quizá no tanto la creación de books, porque tristemente books ya tenemos muchos y, y, y realmente no hace más, no hacen falta más eh, pero, pero el triaje sí es muy interesante ¿vale? el triaje es algo que puede hacer Casi cualquier persona, ¿vale? No hay que tener conocimientos técnicos, no hay que saber mucho de cómo funciona el programa, ¿vale? Simplemente vas, intentas reproducir el, el, el problema, mira si puedes, mira si no puedes. Si no puedes, eh, preguntas, oye, eh, yo no he podido reproducir, eh, he hecho esto, esto, esto, tú decías que hacías esto, esto, esto, seguro que no estabas haciendo otra cosa, eh, mírate si usas la versión antigua, ¿vale? Esto es algo que puede hacer mucha gente. Eh, se está trabajando un poquito en, en hacer esto un poco más fácil, en poner un poquito más de documentación porque a veces, eh, bueno lo que decíamos antes, no, la gente sabe cómo se hace pero no está escrito en ningún sitio y, y se estaba hablando de hacer un como el, el día del triaje de bugs para, bueno, pues así también eh, enganchas más a la gente, no, de hoy sábado nos vamos a sentar y vamos a estar 24 horas eh, haciendo triaje de, de bichos Eh. Creo que aún está la idea por ahí. No, no hay todavía una fecha cerrada, pero, pero bueno, dentro de poco es posible que se anuncie. Perfecto, porque te voy a coger la idea, ¿eh? que yo ya incluso había dado a hacer algo similar dentro de, de las actividades que hacemos en el Jarlal de Almería. Oye, eh, otra pregunta a ti, precisamente como, como desarrollador, ¿no? que precisamente también en este foro del Halla de Almería, ayer taller se, se hablaba de programación en pareja mediante herramientas de compartir pantalla o, o otros tipos de, de... en concreto hablaban del de Visual Studio Code que parece que tiene un par de herramientas así para este tema de la programación en pareja. ¿Tú has probado alguna vez esto? ¿Crees que es una herramienta interesante tanto para el tutorado como para el tutor? Uh, bueno, yo lo he probado en, en, en físico, ¿vale? Eh, dos personas sentadas una al lado de la otra, eh, no, no, no por internet, eh, compartiendo un, un ordenador, ¿no? Eh, yo creo que es interesante, pero hay que ir con cuidado, ¿vale? No, no tengo muy claro que, por ejemplo, para, para, para programas de mentorización. Eh, sea sea lo más adecuado. Comento porque esto me, me pasó cuando yo era más novato y me, creo que me ha pasado ahora en esta academia, ¿no? A veces hace hace años, ¿no? Me senté fui a, a hablar con, con David Ford, ¿no? Que es uno de los de los dioses de KDE y le dije, oye, tengo este problemita, ¿nos lo miramos? Vale, y dijo, vale, va ponte aquí, y me senté a su lado y entonces él en aquel entonces utilizaba Emacs y comenzó a apretar, a apretar teclas y pasaron cosas por pantalla y yo mm, asentía y y, y pretendía que, que entendía lo que pasaba, ¿no? Y este año me ha pasado un poco al revés, ¿no? Teníamos en, aquí en Viena vino uno de los, de los participantes en el Google Summer of Code sobre, sobre Ocular, que es uno de los proyectos en los que yo colaboro, y me dijo, vamos a mirarnos esto, y me senté y, y lo hice todo yo, y él eh, aparentaba que sabía lo que hacía. ¿no? Yo creo que el, el tema de la propagación por parejas es algo interesante, que se puede explotar, pero necesitas que, que ambos programadores... Eh, tengan un nivel similar, vale. Si no, al final lo que estás haciendo es casi asustar a la otra persona. Y hasta aquí. Ah, perfecto. Llegado... Sí, ah. sí, adelante, al pasaje, ¿no? <risa> Perdón. Perdón. Y hasta aquí ha llegado todo este tema, ya que no tenemos tiempo casi para nada más. Como siempre, pregunto si ¿sí tenéis algo más que añadir o habrá alguna novedad interesante que sea que en los temas de hoy. ¿No? Eh, bueno, voy... dime José. A mí me gustaría, eh, a mí me gustaría un poco comentar. Eh, como ejemplo de que en Cade somos una, una comunidad ¿no? que, que nos gusta recibir a gente nueva y que valoramos a la gente nueva. De la, cuando el año pasado elegimos tres objetivos, el obje, tanto el objetivo de, de, de, de, de tener a gente nueva, eh, que fue presentado por Neófitos, como el objetivo de, de mejorar la usabilidad de las aplicaciones básicas que fue presentado por Nate. Eh, tanto Neófitos como Great era gente que llevaba mmm, que acababa de llegar a KDE es decir, eh, gente que acababa de, lleg de llegar a KDE presentó una propuesta que nos ha parecido a nosotros suficientemente buena como para elegirla eh, como que debían de ser nuestras prioridades si hemos confiado en plan, si hemos confiado a gente nueva pues el, el darnos una, vis una visión de lo que, de de lo que debemos hacer y además están haciendo un trabajo excelente guiándonos en esa visión, pues tenerlo en cuenta eso, ¿no? Que, que en KD, la, Que alguien sea que, que acabes de llegar. No quiere decir que tengas que tener un papel secundario. Siempre, eh, siempre, cualquier aportación va a ser muy valorada. Genial. Eh, nada, queda todo dicho. Eh, la, la tutorización y la mentorización parece, eh, claramente. Un mecanismo vital ya no solo para el que recibe la ayuda, sino también para el proyecto que incorpora estos mecanismos de cara a los recién llegados. ¿no? Eh, Contar con una persona que te indica cuáles son los pasos a seguir, como, como hemos estado viendo hoy, eh, que te ayuda cuando tienes un problema o estás en un callejón sin salida, eh, pues no solo parece algo lógico importante, es que es realmente, como, como hemos visto hoy, es lo que se viene haciendo desde que la humanidad salió al mundo, o en la inmensa mayoría de los casos. El, los actos de, eh, de autoformación eh, son, son escasos y precisamente necesitamos esa, esas tutorías. ¿no? Eh, eh, de alguna forma, profesores hay muchos, pero encontrar un tutor, un, un verdadero maestro... Eh, es un hito importante en la vida de, de muchas personas y la existencia de estos proyectos de recepción de, de gente inquieta, eh, por lo que proporciona en muchos casos en la posibilidad de realizar esa conexión. Y nada más porque yo creo que se nos ha acabado el tiempo, así que muchas gracias, a Albert. Gracias. Eh, José, por supuesto a ti también. Muchas gracias. Eh, Baltasar, ¿qué voy a decir? A ti que estás también ahí siempre Ah, Gracias a ti Rubén por el trabajo grande que realizas. Bueno, así intentamos siempre aportar eso Muchísimas gracias también a todos nuestros espectadores, como decimos siempre o porque sin ellos no tiene ningún sentido esto y hoy especialmente queremos agradecer a Juan Feble la invitación y a Iñaki Pinto que ha sido nuestro enlace con el Maratón Inusero y nos ha ofrecido Toda la ayuda Toda la ayuda eh, Nada más Os recordamos Que podéis encontrar Nuestro grupo de Telegram de Cañas y Bravas Y que podéis encontrar Nuestros podcasts anteriores Y este mismo también Próximamente En distintas plataformas Como Archive.org Ivo y Youtube Y Juan Tenemos ya el testigo Al resto de, de integrantes De esta fiesta Que es hoy El Maratón Museo. Pues nada Agradecerles también A ustedes eh, Directamente a ti, eh, Rubén, por todo como has organizado y a toda de España, a todo lo que es Cade España Podcast, también por unirse a lo que yo creo y creemos que es esta fiesta de, de todo este evento de Maratón Linuxero. Muchísimas gracias. Eh, eh, gracias. Un orgullo para ti, nosotros y, y, y un placer, Juan. Un placer tenerles aquí, como el año pasado. Pues bueno, vamos a pasar ya a otro a otro eh, directo y como ves, eh, bueno, nada más que acabamos de empezar. Esto va para largo, pero todo lo puedes tener en maratonlinucero.org. En maratonlinucero.org puedes encontrar, además del de directo que estás escuchando ahora y que, y que no te va a consumir nada en cualquier dispositivo, también nos puedes seguir en la versión podcast sí, si no estás a sábado, evidentemente lo estás haciendo, nos estás escuchando en diferido y eso eh, pues, pues no lo agradecemos y, y, y que estés ahí se nota.